Hola, mi nombre es Yudelke Evangelista y estoy aquí para contarles acerca de mi experiencia en la compra de mi vehículo aquí en Vega Vegamóvil. Eh, yo quería comprar una Kia Exportage. Eh, no sabía todavía qué año la iba a comprar. Había que ver la, la, las opciones que había en el mercado. Entonces, eh, me comuniqué a Vega Móvil y conseguí la asistencia de Ashley, que es eh, una excelente asesora. Y vimos las opciones que tenían en, en ese momento, cuando yo quería comprarla, encontramos dos opciones y de las dos elegí esta, que es una excelente guagua. Eh, hubo un momento en el que tuve un problemita con el vehículo, eh, eh, que estaba dentro de la garantía, que ellos me dieron de dos años, y lo llevé al centro de certificación. En el centro de certificación, entonces, se, quedaron, se tenían que quedar con la guagua por cinco días y me prestaron un vehículo en ese programa de movilidad 24-7 que tienen en Megamóvil. Entonces, me prestaron una Toyota Corolla Cross 2022, un tremendo vehículo. Yo eh, tenía que tener otro vehículo para poder trabajar porque eh, es mi, mi machete, como dicen, mi herramienta de trabajo. Eh, con ese vehículo que fue también bastante económico porque di muchos viajes en esos cinco días y no gasté medio tanque de gasolina, eh, pero sí fue una tremenda experiencia. Yo quería quedarme con ese vehículo, eh, pero obviamente eh, ya después de los cinco días, pues me iba a quedar con, con el vehículo que yo había comprado, mi Kia Sportage. Y de verdad que ya sigo siendo, voy a continuar siendo cliente de Venga móvil por muchos muchos años, hasta que la, hasta que la muerte nos separe.